que nos tiene una información en este momento. Adelante, Carolina. Ok, bueno, pues ya lo tenemos aquí. Eh, estamos en, en contacto con el señor Frank Tejada, director regional del Seguro Nacional de Salud Senasa, que tiene una información que darnos. Buenos días, Frank. Buenos días, Carolina. Buenos días, caros y muy caros amigos. Quiero aclarar una información. La... de acuerdo a la disposición del presidente en su último discurso de que a todos los dominicanos se le hiciera la prueba del covid se reunieron las, la superintendencia de salud y escolar laborales ISALRIBIL por sus siglas en inglés no, no, no. Eh, eh, dispuso Que todas las ARS la No solo Senasa y Humano Todas las ARS Tienen que autorizar el, La prueba A sus afiliados Pero la autorización Se va a hacer A través De las oficinas Virtuales de las ARS se va el procedimiento es que una vez que la persona tiene que tener dos síntomas, por lo menos, sea afiliado o no, tiene que tener dos síntomas. Uno es puede ser tos y fiebre, puede ser fiebre y dolor de cabeza, puede ser dolor de garganta y, y, y tos, dos síntomas. Y tiene que tener una indicación de uno de cuatro especialistas. Neumólogo, infectólogo, eh, neumólogo, infectólogo, internista y o epidemiólogo. Con una indicación de uno de esos especialistas, público o privado, la persona llama al laboratorio Amadita o referencia, a mí me gustaría que en este pueblo hubieran más. Me gustaría que el laboratorio de Redacuri eh, tomara alguna iniciativa para que el Ministerio de Salud Pública lo habilite o para que las ARS lo habiliten para ofrecer el servicio. Porque dos laboratorios para toda una región eh, es muy poco a la demanda de solicitudes que hay. El laboratorio va a la casa del afiliado del, del, del, del solicitante, del, del, del presunto sospechoso de, poseer, de tener la enfermedad, le hace la muestra, le toma la muestra, lleva, procesa la muestra, se lo comunica al Ministerio de Salud Pública y a la ARS que corresponda el afiliado si es afiliado. Si no es afiliado, Solamente se los comunica a Salud Pública. Los que no son afiliados, también se le hará gratis y lo pagará la Tesorería de la Seguridad Social a la ARS Senas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fran. Gracias, gracias a ti, Fran Tejada, el, teó el teórico. Eh, sí, él, él nos decía si tenemos si una pregunta, pero Amado, Ajá. mira que yo refería el hecho de que como solo hablábamos de humano y se nace, yo decía, bueno, pero los que pertenecemos a otra ARS, entonces quedamos fuera. Y bueno, pues Frank nos aclara que o sea que el, el ordenamiento fue a todas las ARS, pero al parecer solo se han pronunciado estas dos. Pero bueno, todas, todas todo estarían todo. obligadas de acuerdo a... Sí. Fíjate, dice, fíjate, fíjense el procedimiento que él explicó. Con ese procedimiento Muy largo. Eh, sí. Simplemente eh, ya va a estar muerto el paciente. Lamentablemente. Eh, bueno, pero es que como laboratoria, quiera laboratoria, es que es que, la, es, es que tú sabes que, que tiene sí, COVID que no lo tiene no te va a salvar la vida eso es lo que yo estoy tratando de, de explicar hace rato bien, Full. Pero, por favor, que porque no hay si, pero si hubiera un tratamiento oye qué es lo que no, pasa con eso con esa prueba es, es algo que delito para que lo lleven a un centro él va a ir sin eh, no con, tampoco te van a llegar a, te van a llevar a ningún centro si tú sí, no estás oye te voy a explicar eh, eh, según la información que nosotros hemos levantado eh, eh, con las autoridades mira, aunque tú tengas los síntomas óyeme, aunque tú tengas los síntomas del de coronavirus, si tú no estás en estado eh, eh, tú sabes, si tú no tienes problema ya en la respiración ya, no te van a recibir, te van a, te van a evaluar naturalmente, tú vas al hospital te evalúan y te mandan para tu casa o te mandan para un centro de aislamiento es una de dos entonces, si tú estás en un estado, tú sabes, ya eh, eh, un tanto eh, de dificultades sí. respiratorias, entonces sí te ingresan, como han ingresado muchísima gente aquí en San Francisco de Macorís, que cuando ya tienen dificultad vale. respiratoria, entonces te ingresan para poder mantener los hospitales un tanto, eh, eh, eh, eh, si se quiere, manejable. Bueno, es que... vamos.